Mi pelo para mí hoy representa como mi sello personal, es algo que me caracteriza. Que si yo eh, lo cambio, pienso otra vez en alisarme, ya como que no sería completamente yo. Ya desde que empecé a usarlo así, nunca he pensado en cambiarlo, porque me encanta y, y no quiero. Además, eh, es aceptar que tengo raíces africanas, es aceptar que soy afrodescendiente, y que no tengo ningún problema con eso así que me encanta y espero ser por siempre eh, tener cabello natural <risa>